de John Christopher Deep y de Betty Sue Palmer, John Christopher Deep II nació el 9 de junio de 1963 en Westboro, Kentucky. Tiene un hermano, Daniel, y dos hermanas, Christie, que trabaja como su administradora personal, y Dibby. Durante su infancia se mudó a varios pueblos. En 1978, con 15 años, sus padres se divorcian. Su madre se casa posteriormente con Robert Palmer, fallecido en el 2000, quien fue una gran fuente de inspiración para él. Posteriormente, Deebi dijo, no puedo decir que mi infancia fuera perfecta. Si hacía algo mal, me pegaban. Si no, también. El cine comenzó en 1984, cuando conoció a Nicolas Cage a través de su esposa. Durante su carrera, ha protagonizado hasta el momento 51 películas. Deep es el protagonista de la saga de piratas del Caribe, encarnando el papel de Jack Sparrow. Además, ha sido nominado tres veces al Oscar de Mejor Actor y ha ganado un Globo de Oro al Mejor Actor de una comedia o de un musical.